Hace poco que Hyrule Warriors, la era del cataclismo, el Musou, que actúa como una especie de precuela de Breath of the Wild, ha salido a la venta. Al ser de un género distinto, podemos decir que se trata de un spin-off sin ningún problema. Pero, ¿y si es más que un simple spin-off? Muy buenas, soy Delta Ray y bienvenidos a vuestro canal de Nintendo. Llevo un tiempo dándole vueltas a la cabeza y es que el caso de Breath of the Wild es un caso muy curioso. Aunque he dicho varias veces ya que no es mi celda favorito, siendo este Twilight Princess, pienso que como juego es mejor que este. Dándole vueltas a esta paradoja, he acabado en la conclusión que sirve como premisa para esta teoría. Breath of the Wild no es un Zelda principal, sino un spin-off. Llamar a Breath of the Wild un spin-off no es degradarlo ni nada por el estilo. En este caso, de hecho, sería más bien al contrario. Voy a poner como ejemplo a la saga Persona. Persona, ese RPG en el que usamos a dioses y otras criaturas mitológicas y folclóricas para combatir como si fuera nuestro avatar, es un spin-off de otra saga, Megami Tensei. Y a día de hoy Persona no solo es muchísimo más conocido que Megami Tensei o Shin Megami Tensei, como se conoce ahora a la saga principal, sino que vende más. Con esto quiero decir, pues, que Breath of the Wild, en caso que sea tratado como un spin-off, tiene potencial para, quizá, no destronar al resto de la saga Zelda, pero sí para ser algo único y propio y triunfar como tal. Quizá vuelva a usar el ejemplo de persona más veces en el vídeo. Como dije al principio, acaba de salir la Era del Cataclismo, que sin lugar a dudas es un spin-off que toma como base Breath of the Wild tanto su historia como sus personajes. Por lo tanto, podemos concluir que la Era del Cataclismo es un spin-off no de Zelda en general, como lo fue el Hyrule Warriors original, sino de Breath of the Wild en concreto. Haría una línea de tiempo, pero creo que es mejor no hacerlo. En este caso el ejemplo de Persona me sigue viendo como anillo al dedo, igual que Persona 5 Scramble, el cual también es un Musou, es un spin-off no de la saga Persona, sino simplemente de Persona 5. Bueno, lo que iba diciendo. Pero, ¿y si Breath of the Wild a su vez es un spin-off de Zelda? Vamos a ver, según la Wikipedia, un spin-off es una serie de televisión, de películas, de programas de radio, de videojuegos o de trabajos narrativos creada a partir de una obra ya existente, tomando de esta algún elemento principal, comúnmente un personaje que fue parte del elenco protagónico, el lugar donde ocurrieron los hechos o el universo ficticio de la obra original. En videojuegos, normalmente, aunque no siempre, se considera un spin-off aquello que pertenece al mismo universo o que usa las mismas ideas, pero que tiene un cambio clave en las mecánicas o directamente que usa otro género. En el caso de Persona, Persona 1 es un spin-off de Megami Tensei, el cual cambia el sistema de combate y le añade también elementos más cotidianos, especialmente a partir del 3, aunque en esencia sigue siendo muy similar a Megami Tensei. Esto es lo que vamos a llamar un spin-off ligero, pero por otro lado tenemos los juegos musicales, que usan el elenco del juego en el que se basa por lo que se desarrolla en el mismo universo e incluso dentro de la historia de los juegos originales, pero que cambia completamente el género, ya no es un RPG en el que usamos personas para encontrar un asesino, ahora estamos bailando. Esto es lo que vamos a llamar un spin-off pesado. Mario Kart, por ejemplo, sería un spin-off pesado de Super Mario, ya que usa sus personajes y corremos en pistas basadas en su universo, pero a lo que estamos jugando no es a un juego habitual de Super Mario, sino a un juego de carreras. Volvamos ahora a Breath of the Wild. Claramente se basa en el universo Zelda. No solo manejamos a Link, como viene siendo habitual, sino que también aparece la princesa Zelda, así como muchos otros personajes ya conocidos y localizaciones. Sin embargo, hay unos cuantos cambios clave en la jugabilidad. Ya no hay mazmorlas, lo más cercano serían las bestias divinas, así como tampoco tenemos los objetos que solemos obtener en las mazmorlas. Lo más cercano serían los módulos de la piedra seica, que además prácticamente todas obtenemos casi al principio, o las propias armas que vamos consiguiendo a lo largo del juego. En contrapartida obtendremos las armas que acabo de mencionar, que ocuparán el puesto de nuestra espada y que se irán desgastando hasta que se rompan. Lo mismo que pasa con nuestro escudo y nuestro barco algo que obligará a seguir enfrentándonos a enemigos y a explorar. Las características que han definido a la saga Zelda a lo largo de los años no están en Breath of the Wild. Es un Zelda, pero es algo totalmente nuevo, dejando a un lado la importancia de la historia, que en su mayoría nos contarán casi al principio o por medio de flashbacks, y centrándonos más en sobrevivir. Es muy posible que al principio estemos apurados, pero si conseguimos buen equipamiento lograremos una estabilidad que, se puede desvanecer si no planificamos bien cómo usar este equipamiento. Y no me digáis que es simplemente un soplo de aire fresco a la fórmula. El sistema original ha estado desde el primer Zelda. Ese razonamiento me sirve como mucho en el segundo juego, que mantiene mazmorras pero con un gameplay ligeramente distinto. Solamente tres juegos han cambiado este sistema completamente. Force Wars, Force Wars Adventures y Triforce Heroes. Y los tres son considerados spin-offs, al menos por la mayoría de la gente. Además de los nombrados directamente spin-offs, los Hyrule Warriors, Links Crossbow Training, Cadence of Hyrule y otros que es mejor no mencionar. Podría aceptar el argumento de es un soplo de aire fresco si hubieran mantenido las mazmorlas que es la clave de la fórmula Zelda. Se podrían haber implementado incluso manteniendo los santuarios y las bestias divinas, e incluso se podrían haber mantenido las armas, escudos y arcos. Por supuesto no quiero decir que Breath of the Wild sea un spin-off de forma innegable y puede que con el lanzamiento de Breath of the Wild 2 quede claro que no lo es, pero tiene mucho potencial para desmarcarse un poco de los Zelda convencionales y tener su propio sello, su historia única y, por qué no, su propia cronología. Hablando de cronología, esto es otro punto a favor de mi teoría. Si no recuerdo mal cuando hablé de la cronología de Zelda, coloqué a Breath of the Wild en un sitio provisional juzgando el universo del propio juego y otros factores. Ahora mismo no recuerdo dónde fue, pero sé que lo hice. A día de hoy aún no se sabe a ciencia cierta dónde aparece este juego en la cronología. Hay demasiadas referencias a juegos que son de distintas ramas, por lo que la teoría más popular es que pertenece a una rama reunificada, al final de las tres ramas de la cronología. Pero yo pienso que esto no tiene ningún sentido. Así no es como funcionan las cosas. Veréis, si ese fuera el caso, no quiere decir que las tres lamas se junten, sino que Breath of the Wild podría tomar lugar después de cada uno de los juegos que hasta el momento significan el final de sus respectivas lamas. Es decir, si esto fuera así, Breath of the Wild podría tomar lugar tras The Adventure of Link, Force Wars Adventures o Spirit Tracks. Pero si vamos, digamos, por la rama del fracaso del héroe, tendría sentido que hubiera referencias a juegos de esta misma rama y de ninguna otra, incluso aunque pudiera ir tras las demás. Lo que quiero decir es que sería incoherente. Que se unan las ramas no quiere decir que de repente eventos que ocurren en una de las ramas hubiesen ocurrido en el resto de repente y sin ninguna explicación, porque no tiene sentido ninguno. No habría problema si Breath of the Wild no tuviera apenas ninguna referencia o si estas fueran Referencias únicamente a Skyward Sword o Minishcap, que forman parte de la línea unificada, pero no es el caso. Por tanto, y ya que Breath of the Wild no encaja en ningún punto de la cronología, al menos no en un futuro inmediato, creo que es seguro decir que Breath of the Wild tiene su propia cronología al margen de la ya conocida. Los detalles que vemos son simplemente referencias que forman parte de esta cronología separada. Y bueno, no diré spoilers, pero como recordaréis, Hyrule Warriors, la era del cataclismo, acaba de salir al mercado y este título sustenta esta teoría. La cosa es que la era del cataclismo es sin duda alguna, como ya he dicho, un spin-off, así que es posible que muchos de vosotros argumentéis que no es canónico, pero hay algo que lo diferencia del resto de spin-off, incluso del anterior Hyrule Warriors. Este juego está integrado en una historia. Hyrule Warriors no tomaba ningún juego previo como base, era su propia cosa. Link's Crossout Training usa Twilight Princess como base, pero hasta donde yo sé, no tiene ninguna historia. Fue un juego desarrollado únicamente para aprovechar las capacidades del puntero de la Wii. Cadence of Hyrule es un juego rítmico basado en Zelda, pero ya está. Y el resto son... algo raro. Los Force Wars tienen una historia propia que se integra dentro de la cronología, es decir, son canónicos. ¿Por qué no iba a serlo la era del Cataclismo cuando claramente actúa como una precuela? Y que haya un spin-off de otro spin-off no es algo raro, como ya visteis antes en el ejemplo de Persona. Y el primer Persona fue conocido como Megami Roku Persona. Por supuesto, no tiene por qué ser el caso, pero es posible que Breath of the Wild 2 use el propio título de Breath of the Wild como base en vez de The Legend of Zelda, e incluso aunque este no fuera el caso, eso no desmontaría mi teoría en absoluto. En fin, creo que no tengo nada más que aportar a mi teoría, realmente no sé si me dejo algo, pero quiero volver a repetir que no quiero decir que Breath of the Wild sea un mal juego ni denigrarlo de ningún modo, es más bien al revés. Breath of the Wild tiene muchísimo potencial, es considerado ya por muchos como el mejor Zelda de todos y por más gente aún como uno de los mejores juegos de los últimos años. Tiene ya su propia precuela, y spin-off, y una secuela en marcha. El universo propio de Breath of the Wild se está expandiendo y es muy posible que consiga hacerse un nombre propio en la industria. Tampoco quiero decir que esta teoría sea una realidad absoluta, simplemente es mi forma de ver las cosas y puede o no puede ser así. En fin, ahora sí que sí, no tengo nada más que decir, comentadme qué os ha parecido mi teoría, si estáis de acuerdo o no con alguno de los puntos, pero siempre desde el respeto. Y dejad un like si os ha gustado el vídeo y suscribíos y todo eso. Ah, y seguidme en Twitter que iré actualizando con los avances de mis proyectos. Muchas gracias por todo y nos vemos.